Vamos a continuar trabajando con nuestro documento. Ahora lo que haremos es colocarle un rótulo para poder terminar de configurar nuestras láminas. Para eso, empezaremos eh, configurando las capas. Si no lo venimos haciendo, es un buen momento para hacerlo. A la existente, a la capa que ya tenemos creada con la entidad, la podemos denominar como queramos. Yo le voy a poner entidad. Y vamos a crear desde este icono más una capa nueva. Se abre esta persianita y le vamos a poner rótulo. Entonces ya queda creada nuestra segunda capa, a la capa anterior la podemos bloquear y así evitaremos modificarla sin querer. También la podríamos apagar. Una vez creada la capa, tenemos que ir a nuestro archivo sbg que está compartido en el blog. Se llama rótulo TGD1 Vertical y vamos a seleccionarlo completo, vamos a ir a edición, lo vamos a copiar, vendremos a nuestro archivo original y estando posicionados en la capa rótulo le vamos a decir edición pegar. Fíjense que el, el rótulo se pega fuera de la página para ubicarlo con precisión Vamos a usar una herramienta. Nosotros queremos que quede ubicado, centrado, justo coincidiendo con el tamaño de la página 4 que hemos eh, configurado. Para eso vamos a usar una herramienta que nos ofrece Inkscape que se llama Alinear y Distribuir. Está en el menú Objeto, Alinear y Distribuir. Y ahí entonces, teniendo seleccionado el rótulo, vamos a decirle relativo a qué vamos a alinear. En este caso, de todas estas opciones, usaremos la opción Página y lo vamos a alinear en forma vertical y en forma horizontal. Ahí queda nuestro rótulo posicionado. Ahora lo tenemos que editar, tenemos que en esta parte de acá abajo colocar el modificar y colocar el nombre y el apellido, el registro también. Este es un archivo vectorial SBG que está agrupado, entonces vamos a ir a objeto y lo vamos a desagrupar para poderlo editar. Una vez desagrupado, fíjense que ya ahora cada una de las entidades son seleccionables Vamos a hacer un zoom y con la herramienta texto, con esta A que aparece acá a la izquierda, podemos modificar y colocar nuestro nombre. Bien, también podríamos hacer lo mismo en el caso de que necesitemos modificar el número de la página. Una vez que hemos terminado de editar nuestro rótulo, no nos queda más que agruparlo. Seleccionamos todo y de vuelta vamos a Objeto. Agrupar. Listo. Queda nuestro rótulo configurado. Lo mismo tendríamos que hacer si hemos trabajado con una lámina en, usando una 4 horizontal. En este caso, por ejemplo, yo voy a abrir una, un archivo nuevo. Supongamos que quieren trabajar en una hoja, pero en sentido horizontal. Vamos desde archivo, a propiedades del documento, y ahí podemos no solo modificar el tamaño como ya se les explicó de la página, sino también la ubicación, la disposición. Ahí está en horizontal. Y en este caso también tendríamos que prever el trabajo con capas y vamos a elegir nuestro, el otro rótulo, que es el rótulo horizontal, se llama rótulo TG de 1 horizontal y haremos, seguiremos los mismos pasos que ya hemos explicado, lo único que es con un rótulo horizontal en vez de vertical.